Muchos han hablado de los de la, la, de la Pero hay un trasfondo. Aquí les presento mi línea de investigación. Vigilante por accidente. Después del diluvio, la gente empezó a multiplicarse y empezaron a descender hacia la llanura. Ya habían pasado aproximadamente más de 600 años después del diluvio cuando empezaron a construir una torre en la ciudad llamada Babel, en la llanura de Sinar. El fundador fue Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, hombre fuerte y rebelde. Babel, en idioma acadio, tiene el significado de casa de Dios. Para edificar la torre, se apoyaron en la idea que iban a ser esparcidos, junto con la idea de llegar al cielo. Con esa idea fija en la mente, Día y noche trabajaban, haciendo ladrillos y pegándolos con betún o asfalto. ¡Alto! ¡Espero un momento! ¿Qué pasa aquí? ¿Eso no es una labor inútil? Nunca, nunca terminarán, pero la ciudad se hará más grande, y asimismo su rey más poderoso. ¿Qué exclamación sería esta? ¡Oh, la torre que llega al cielo en Babel! o mejor dicho, la torre que llega al cielo en la casa de Dios un solo rey en la tierra uniendo a la gente en una empresa inútil que las tenga ocupada y trabajando pero, ¿a quién beneficia? volvamos al relato bíblico y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre edificaban los hijos de los hombres y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos esos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora que lo han pensado hacer ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad Por esto fue llamado el nombre de ella Babel Porque ahí confundió el lenguaje La gente se esparció en diferentes lugares Haciendo grupos de un mismo lenguaje Pero Nielrod continuó en lo suyo ¡Qué favor tan grande! La liberación de los pueblos cambiándoles su lenguaje ¿Cuántos Nirrod hoy existen haciendo un gran edificio en la casa de Dios? Llámense católicos, protestantes, evangélicos, testigos, etc, etc. ¿Y cuántos hacedores de ladrillos piensa que con sus obras llegarán al cielo? Piénsalo. Espero tus comentarios.